Amigos del Licei TV, me encuentro con Juan Francisco desde el primer día de los entrenamientos. Juan, decidiste integrarte desde hoy cuando fue el llamado para los lanzadores y receptores. ¿Por qué desde el primer día? No, en realidad tú sabes que este año no jugué en ningún lado, he estado el año entero tomando terapia y creo que necesito más actividad deportiva. y gracias a papá Dios me da la oportunidad de estar aquí hoy en día con los muchachos y el principio, eh, poniéndome ready 100% para lo que se aproxima a la próxima temporada invernal. Después de, de la lesión que vimos tuya el año pasado, que como dices, estuviste en terapia, ¿qué estuviste haciendo con relación a la preparación física? ¿Estuviste entrenando todos los días? ¿Si ¿Estuviste en un programa especial? ¿Qué hiciste? En realidad, sabes que ya eh, duró un tiempo que yo no podía correr, no podía hacer ni muchas actividad. solamente era la terapia que me daban. Eh, ya hace como aproximadamente dos o tres meses he estado eh, y empecé a correr, a batear, a parar rolling, a hacer un poco más de actividades eh, deportivas y gracias a Dios hoy me siento súper bien, esperamos a dios seguir mejorando, cada día más a lograr ponerme 100%. Hay muchos elementos nuevos este año en el equipo, hay nuevos coaches, hay un nuevo dirigente, ¿cómo has visto todo en este primer día? No, tú sabes que es un dirigente con bastante experiencia porque ha, ha estado manejando Puerto Rico, México, ha estado en muchos lugares de, de Latinoamérica. Creo que la experiencia que él tiene y más la, la, la ayuda de los coaches de aquí y la aporte que, que hagamos cada uno de los jugadores, podemos salir a flote. ¿Cómo en el caso de que tú eres un jugador que la fanaticada siempre le gusta ver jugar desde el primer día el caballo azul y muchísimos otros más adjetivos, como te llaman? ¿Puede el público confiar precisamente que como hoy estás desde el primer día podríamos tenerte... Digamos, el torneo completo con los Tigres. No, si Dios lo permite y me da la salud, pero estar desde principio hasta el final. Solamente le pido a Papá Dios de salud para poder mantenerme jugando todos los días. Pues dale un mensajito a toda la gente del y te TV, a todos los fanáticos del Licey que siempre te siguen. No, un mensaje a la fanaticada azul y la garra azul, que esperamos que este año sea nuevamente bendecido. Un año lleno de paz, de amor, bendición y salud. Y nada, vamos a darnos ánimo y apoyo cada día, cada, día, cada juego. Inning por inning y vamos arriba que le campeón este año. Bueno, muchísimas gracias Juan y muchísima suerte. Te voy a comprometer, esta será la primera de muchas otras más. No creo. <risa> no, no, no. Seguimos no, con bien. más de Licey TV.